Eh, mi nombre es Hildebrando Palacio, soy gerente de Broker Seguros, una agencia de seguros de la ciudad de Pereira. Eh, llevamos con Sobseguros aproximadamente siete años. Inicialmente fue un proceso complicado para, por, por el tema de, de adaptarnos a tener pues, la, la facilidad de tener la oficina en, en, en nuestros celulares y en, en, y en los computadores de nuestras casas, porque eso requería cargar toda la información al, al software, pero con el paso de los días vimos la utilidad de tener todas estas tentadas en nuestra mano. O sea, ¿Quién como asesor de seguro no ha tenido una llamada a las 10 de la noche que le preguntan ¿Venga, yo por dónde es que estoy asegurado? O venga, ¿Cuánto es que debo? O, ¿Cuánto es que tengo que pagar? Entonces la tranquilidad de tener esa información en su celular eh, nos motivó para, para cargar todas las informaciones o seguros que era como la parte que más nos, nos parecía difícil. Pero pues al sopesar vimos lo importante de dedicarle ese tiempo y cargar toda esa información y desde eso lo hacemos constantemente y hemos, nos hemos convertido pues, vuelto muy buciosos en ese proceso. En este momento tenemos toda la información de los siniestros, paso a paso de lo que iba pasando, tenemos la información de la cartera, tenemos todas las pólizas cargadas en el sistema, entonces siempre contamos con toda la información en cualquier momento. Cualquiera de los funcionarios puede ingresar directamente a, a seguros y, y darle la información al cliente en el momento que la requiera durante los 20 años que llevo en seguros, eh, me parece que la parte más importante es tener la información al día y oportuna. Y con SobSeguros hemos encontrado esa herramienta. Por eso les recomiendo que adquieran el software, que lo trabajen, que lo utilicen en todos, pues, con todos los potenciales, todo lo que tiene el software. Porque le vino usted como asesor de seguros todas las herramientas para manejar su oficina, desde incluso desde su celular.